Toneladas. Hasta el 29 de enero, nuestro país se consolidó como el principal proveedor de carne de res para Estados Unidos, superando incluso a Canadá, al enviar poco más de 30.000 toneladas de esta proteína. Con este volumen, México, país, tuvo una participación de 27% en el mercado estadounidense de importación. Argentina creció sus exportaciones en 363%.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 con los que residen en el sector primario estadounidense. La Secretaría de Agricultura en México informó que nuestro país mantuvo por sexto año el estatus sanitario como país con riesgo significante de encefalopatía espongiforme bovina. Agregaron que las importaciones bovinas de países positivos a esta enfermedad continúan prohibidas por el Senasica. esto con la finalidad de salvaguardar a la ganadería nacional.